Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, si enciendes vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más como cada viernes cada dos semanas que estamos aquí con vosotros, así que todos a jugar. Hemos vuelto, episodio 52 Ya empezamos con las entrevistas, empezamos con los contenidos Empezamos a limitar un poquito lo que viene a ser todo esto Seguimos con la Monster hasta arriba, como siempre Y como no, con la gente que no puede faltar Ñigo Sendino, buenas tardes Buenas tardes, tengo mí... dime, dime, dime. una cosa Que, que es una cosa que ya me has dicho no, no, antes tengo, también Tengo dos cosas, que decir. dos cosas que decir Una es que, eh, menuda mierda de semana <risa> Ah, vaya eh, y otra es eh, me he olvidado pero que tengo una sintonía para José porque claro eh, quiero decir o sea tuvo el otro día que si, que si está encadenado que si uh -huh. no entonces te va a poner automáticamente la igual super free no no eres no, no, consciente no, de es, ello es ¿no? mejor mejor que la igual super free por cierto nos hemos saltado otra pero bueno luego lo decimos otra vez da igual eh, eh... adelante no, no por favor preséntale, preséntale, ah, vale, sí, presenta vale, presenta al nuevo hombre libre de este programa vale vale vale, vale. entonces eh, aparte de Íñigo, que está aquí un poco pues pues pues no sé por qué la verdad honestamente o sea quiero decir No, está aquí no sé por qué quiero decir por qué me sigue aguantando después de tres temporadas ni <ríe> <ríe> puta idea pero en fin aquí seguimos entonces ah no sí bueno depende del día es muy jodido exactamente ah, bueno, te lo digo eh, qué pasa que tenemos al igual que visteis en el programa anterior a el hombre a el hombre rizado al nuevo hombre libre al nuevo hombre libre al nuevo colaborador de Gaming Room a la leyenda a a iba a decir no sé qué coño iba a decir iba a decir Motomami no sé ni por qué <risa> al Motomami eh, al, al Motomami de este puto programa José Andrés Guerrero hola <risa> a ver a pesar de lo que todo es estrategia en realidad soy un virgen que juega al lol 24/7 y poco más eh, la primera o sea... es mentira y la segunda depende Uh, bueno, vale, tío. <risa> <risa> Por mucho gusto, gente. Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Game. Tremendo, Home. tremendo, tremendo. ¡Súbele! <risa> Contexto Gaming Room Unbinding. Para el que venga de Discord, soy Sernaso ¿vale? También es mi canal de Twitch, No, sí, hizo a seguirle en Twitch. O sea, hizo a seguirle en Twitch, de verdad, por favor. Serdaso en Twitch. Serdaso en Discord, Serdaso en Minecraft, Serdaso en todo, en plan. Sí, algo al que yo. Que luego viene la gente y me dice, No, ¿cómo te llamas, LOL? ¿Cómo me llamo en todas partes? En fin. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Entonces, sin darle mucho más impacto a todo esto, Flying Free, antes de empezar, nos dice Borja Arbosa. ¿Sabéis por qué? Lo habéis pillado. Os lo explico. Es que, bueno, a ver No, no, no, no, no, vamos a hacerlo mejor Si no lo habéis pillado y abrir el programa 51 de Gaming Room En YouTube, que lo tenéis disponible porque O en Twitch y si sois subs por, Porque antes estaba <ríe> encadenado Y José, ahora está Flying ponme, free. Ponme, ponme, ponme, la cámara, ponme la cámara grande A ver José. Ah, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está <risa> El El no este este no incluido. incluido. Esto es la polla. Entonces, esto ya está roto. No, está rotísimo Espero que se hable de Stadia, Siento decepcionarte. Eh, eh, Perdona, perdón, paralo todo. No vamos a hablar de Stadia No vamos a hablar de Stadia No vamos a hablar no de, Stadia. Vamos a hablar de Stadia. O sea, Google tiene los santos cojones de cerrar su plataforma Ah, de cerrado Steam Stadia Y no vamos. No, no, es no es Stadia, ¿tú, lo sabías? ¿Tú sabes cuánto impacto tiene Stadia no, no en mi vida? Aparte de ninguno. <risa> No lo sabía, claro que no. Stadia es una mierda. ¿Qué, ¿Qué hacemos con este tío? O sea, eh, que, es decir, Estadia a es ver, una mierda. Yo propongo eh, Yo propongo reventarle la cabeza y, y, a, a ver, a pesar, que, a pesar de que a, <risa> sí, <¿verdad? risa> a pesar de que no, Google no, Stadia no, de... Encima no se ha visto ¿verdad? A ver, ¿verdad? más tonto ¿verdad? no me va a dejar, a ver, quiero decir. Te, te, o sea, a pesar de que Google Stadia sea una basura. Vale, porque es una basura. Eh, jugar en streaming aún no está perfeccionado. Joder, es una noticia bastante, ¿sabes? En plan, sí, bastante existe jugadora, una cosa, ¿no? final... Existe una cosa llamada Xbox Game Pass Ultimate ¡Qué relevancia tiene esta día? Ya, pero al final fue como el primero, entre comillas, muy entre comillas En tirarse ese mundillo, sea, Esto es como su toque especial, ¿sabes? Pues ¿sabes final, que, vamos a, hacer, que ¿sabes, sabes qué vamos a hacer? vamos a Vamos a hacerlo muy básico Vas a entrar tú con esa noticia Joder. ¡Borja, dale! Borja, Borja, Borja no está Borja, dale Borja no está Borja, dale Venga Hoy en Gaming Room Comentaremos lo acontecido en las últimas semanas Incluyendo varias presentaciones de videojuegos y lanzamientos Y va a empezar ser naso con Stadia eh, También tendremos sección de noticias rápidas Plagadas de compras de estudios Y algún que otro bebé, ¿sabes? Y también eh, tendremos a Inma y David De Gusar Gusarpo Joder Gusarapo Cada día, cada día <risas> peor De Gusarapo Games Que nos van a hablar de su juego Running on Magic ¿Quieres drop? ¡No! <risa> es que no puede ser todo, no puede ser. ¡Hala! Comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed barra baja ed. También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Pues efectivamente vamos a abrir con el Breaking News, con la última hora, con lo que nadie se esperaba que hablásemos hoy, eh, Google Stadia ha eh, publicado hoy mismo, durante el día de hoy, que van a... Chapar Todo, básicamente, eh, van a cerrar su plataforma el 18 de enero de 2023, eh, menos de tres años después de su lanzamiento. Las declaraciones del de señor... Duras declaraciones. Las duras declaraciones de Phil Harrison, manager general y vicepresidente del servicio, han sido que hace unos años lanzaron un servicio para consumidores y mientras que... Eh, bueno han ido construyendo eh, la retransmisión de juegos sobre una base sólida no han ganado la atracción en los usuarios que esperaban así que si han bien, lo lo la decisión sí, de cerrar el servicio eh, va a haber una ronda de reembolsos por cierto el 18 de enero de 2023 es el último día en el que se va a poder jugar a Stadia, pero las suscripciones y eh, las compras de juegos y hardware van a ser reembolsadas durante estos meses, aunque se podrá seguir jugando durante estos días eh, y van a contarnos progresivamente cómo van a ser los procesos de reembolso. Quiero remarcaros una cosa, ¿sabéis esta gente sabéis esta gente que coge y según muere un famoso va a la Wikipedia, era? Sí. Vale, pues acabo de buscar Google Stadia en, en Google, pues y lo que Stadia sale ya. a la derecha, tal cual Google Stadia en Google, bueno, busco buscado Stadia, y, y no. lo que sale a la derecha es el mítico, no. el, el panel, de información. El mítico panel de información tipo Wikipedia, vale. Lanzamiento mm. inicial, 19 de noviembre de 2019, dos años, diez meses y once días. <risa> pues sí, efectivamente. Plan, marcado entre paréntesis a lo, vida útil. Opiniones. A ver qué quieres que te diga, al final... Es, es un poco... A ver, me lo voy a ¿eh? Porque, o sea, hace como año y medio... Que no escuchaba nada de Stadia, ¿sabes? En plan, a ver, y despertarme. Despertarme hoy y ver eh, Stadia Chapa, pues un poco gracioso, la verdad. En plan, triste, ¿sabes? Yo es que no lo he visto hoy porque hoy no he mirado noticias. O sea, hoy, hoy no lo he hecho. Entonces, si ha, si ha salido hoy, pues hoy precisamente no he mirado. Míralo, el periodista de videojuegos. El periodista de videojuegos. No, no, no. Prensa, <risa> prensa de videojuegos especial. De hecho, voy, a, <risa> Esta prensa de voy a remarcaros una informa. cosa. Voy a remarcaros una cosa. hay gente diciendo El destino de estadia es el único que podría haber sufrido, la muerte. Perfecto. Y ahora es cuando yo os lanzo una pregunta. ¿Qué hostias va a pasar con Amazon Luna? A ver, va, vamos a empezar porque yo, yo estoy muy en desacuerdo con esa frase. Es decir, el destino de Stadia era la muerte. Mmm, quiero decir, el destino de todo y todos y de toda la vida y de todo el universo es la muerte. La muerte pero prematura. no en tres años. ¿Cuánto <risa> ha durado el GTA V? <risa> quiero decir. Vamos a ver. Es que el GTA V ¿Cuál? es una excepción a la regla. Es como el Minecraft y el LOL. O sea, nunca se va a morir. Ya, pero es que, o sea, esa es la gracia. Tú tienes bueno, juegos o sea, y los juegos, los juegos pasan de tener un impacto a dejar de tener un impacto a pasar a ser retro. Pero no mueren. Ya. Vale, pero la, cuestión, pero la cuestión es la siguiente ¿Cuál era realmente el papel de Stadia en todo esto? ¿Estadia? Ninguno porque Xbox Game Pass Ultimate Ya, pero quiero decir eh, Xbox Game Pass Ultimate fue post-Stadia No, pre-Stadia Claro, pero es que como ¿Vale? es Stadia bien hecho Cuando sale una versión mejorada de algo La versión antigua deja de funcionar ¿Pero claro. quién fue el precursor en todo esto? Eh, eh, eh. ¿Quién, ¿Quién fue el precursor en todo esto? Esa es la pregunta que yo no sé El Game Pass de <ríe> Xbox No, respuesta incorrecta ¿El precursor fue...? yo tampoco lo sé <risa> bien ver, un melón que no tiene ¿quién que inventó poder, el juego no, en la nube gente? no pero pero yo el point que quiero hacer es efectivamente Stadia yo creo que Google no buscaba eh, estrictamente mantener un servicio a largo plazo sino eh, abrir un melón abrieron un camino y ese camino lo han seguido otros lo han seguido mejor y ahora Google dice bueno Recojo Adiós. mis cosas y chapo. Que esto lo ha hecho Google con multitud de servicios millones de veces. Recordar, Entonces, re, re, recordar a Google Plus. Pues, ¿Dónde quedó? No, Google ¡Hostia, Plus, qué recuerdos! Google Plus fue otra cosa. Google Plus fue un intento de subirse a un carro que ellos no controlaban. Las redes y, sociales. Y no podían controlar. Las redes sociales. Pero vamos, eh, ¿Dónde quedó Google Noticias en España? Eh, eso ha vuelto. Eso ha vuelto es eso ¡Ha vuelto! vuelto? Eso no me jodas. Sí, sí, eso ha vuelto a ver, chapa. a ver, a ver. No, no te creo, no te creo. Qué épico. Es verdad es, es verdad, es verdad, ha vuelto. Ha vuelto A ver, yo no sé exactamente. Que... Cuando nació el Cloud Gaming, como tal? Pero los, os digo me una cosa. De los primeros. Los primeras cosas que he visto. Ya, eh, es que... Son de 2016. No sé, pero yo tengo excusa de no saber había... algo. Había, mierdas, gente, tú, es que... había gente que estaba ya publicando cosas del Cloud Gaming y no sé qué, de que ya había sistemas en 2016. Está desde el 19, así que de precursor una polla. Es decir, fue el primero en lanzarse al puto ruedo y decir te voy a enviar una consola con un mando a casa y, y, y tú vas a jugar en la nube con un delay de 3 segundos y, y, y super pocho y no sé qué. Quiero decir, ¿cuánta gente...? Más allá de los triple A absolutos que tenían colaboraciones y que les estaban pagando millonadas para que lo hiciesen, han sacado sus juegos en Stadia. O sea, eh, yeah. quiero decir, no Stadia no era un formato que fuese a funcionar, porque tú cuando juegas a un juego, muchas veces, lo, o sea, la mayoría de veces lo que, lo que quieres es una de tres. Que suele ser o velocidad, o buenos gráficos, o experiencia. <coughs> O experiencia, obviamente. Tú juegas a un Pokémon y no quieres ni 120 FPS ni que se vea como un puto juego realista. Ver, pero, quieres jugar al puto Pokémon. Pero, pero quiero decir, en cualquiera de los tres casos, esta idea no cumplía los requerimientos. Pero es que tú lo que, lo que, lo que estás comentando es extrapolable al resto de, del, de, de ese tipo de juegos. Es decir, se supone que la, el juego de la nube viene a dar gráficos y velocidad a la vez porque no lo tienes que ejecutar en tu propio Ajá. en tu propio equipo entonces eh, por ahí viene el beneficio no eh, sí pero la velocidad no porque el delay que tienes a tu porque, porque, control es muy alto ya, eh, porque internet correcto entonces, el problema del juego en la nube que no es un problema solo de estadia es que es válido para un porcentaje bastante o relativamente pequeño de usuarios Que son los usuarios Que tienen un tubazo tremendo De internet en su puta casa Discrepo El... el, el ¿Cómo se? Joder, se me ha ido Vale, el Game Pass Ultimate El Ultimate, no sé, el Ultimate. El Game Pass Ultimate Funciona realmente bien Y el Game ¿Sí? Pass Ultimate Tiene exactamente Los mismos juegos que el Game Pass El Game Pass son Tú te los descargas y los juegas Y el Game Pass Ultimate Es los juegas en otro ordenador Eso no cambia La gracia dónde está La gracia está En que independientemente De que tú cojas el Game Pass O el Ultimate Los juegos van a correr a la misma no. velocidad Eh... No o sea, spoiler, no, entre otras cosas, porque dependen de tu conexión a Internet. No. Otra cosa es eh, que eh, en Xbox se esté haciendo algún tipo de cacheado para que la experiencia sea un poco mejor, pero si tienes Internet de mierda, vas a ser... No sé de, no sé de Xbox, de ¿vale? Pero yo soy eh, bastante plan, conocido por mis amigos por tener un Internet de la mierda, plan una basura, ¿vale? Lo sé. Y, eh, PlayStation, sabes que sacó un nuevo servicio hace tiempo ya, en plan lo de PS Plus, PS Plus Extra y PS Plus. PlayStation no va a sacar un Game Pass. ¿Qué pasa? Que me sacará un Game Pass y Game Pass. puedes jugar en streaming. y sí. es una basura, sí. te va horrible. Hay alguno que, algún que otro juego en el que no te va a llamar. Por ejemplo, mira, yo estuve jugando a la tienda Down en streaming uh -huh. y me iba bastante bien. Pero por ejemplo, ya juegas un juego que necesita habilidad, en plan que te tenga concentrado. Es horrible, es horrible, en plan, claro. se te ve pixelado, de repente hay delay, no hay lag, pero hay bien de delay, se ve mal, o sea, es, es horrible. Eh, no juegues Hollow Knight. Eh, Hostia, eh, si, si, si os gusta el Hollow Knight, no juguéis Hollow Knight en, en Pixel, en, en, joder, en PlayStation Plus. En quiero Pixel. Es decir en Pixel, what the fuck. Eh, no, pero o sea, yo quiero decir de base, al Cloud Gaming le quedan años, entonces, ¿qué pasa? Para verdaderamente correr bien, ¿qué pasa? Que si tú implementas Cloud Gaming como una única cosa... ¿Estás jodido? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de experiencia de videojuegos ofrecía Google más allá de Stadia? Eh, ninguno. Ninguna. Ninguno. Entre Ninguna. Porque Google no es una empresa de videojuegos. Correcto. Entonces, ¿por qué se quiere subir a un carro que es imposible de domar? Eh, por una cuestión muy sencilla. A ellos les eh, puede interesar a nivel de mm, infraestructura abrir un melón que requiere de muchos recursos eh, de servidores Vale, comprendo, pero ¿y si en lugar de abrir un melón Y fracasar épicamente no, Coges un melón que ya no, está abierto? No, ¿Y no, si compras en una empresa de videojuegos no, no, que es lo no, que está a, lo, a la orden del puto no, día? No no no, no, no, no, yo creo que ahí nos estamos equivocando Yo creo que Google da por bueno eh, el, el propósito de Stadia O sea, yo creo que cierran Stadia Con los deberes hechos Discrepo Claro, pero es que tú no puedes discrepar. Tiene que discrepar Google. Yeah, o sea, no, pero ¿puedo, puedo discrepar porque sí, lo tuyo es una opinión, sí, a sí, fin de cuentas. Quiero decir, eh, si ellos como objetivo empresarial se han marcado ser eh, pioneros en el sector del cloud gaming y abrir la puerta a que el resto entre y que usen sus servidores, que les dan mucho más rédito que su propio sistema... Pero es verídico que estén usando sus servidores. Eh, ¿Lo pues sabes a, eso? Algunos sí, otros no. ¿Quién sí? No lo sé. Eso es, vale, pues eso entonces. No tengo datos. Por eso te digo que es una teoría. Si esa teoría es cierta, han ganado. También te digo otra cosa. Google eh, es muy propenso a cerrar servicios antes de que realmente estén muertos, pero al final terminan acertando. Porque nos guste o no, Mira. con Google Reader, que es el ejemplo más flagrante, Google Reader cerró con un huevo de usuarios, pero eran usuarios que no podían monetizar, y eran usuarios que poco a poco se estaban yendo a las redes sociales. Y ahí acertaron diciendo, mira, chapo esto en 2013, porque como lo chape en 2016, habré perdido 50 millones de euros, me, me, me invento cifras, 50 millones de euros manteniendo este servicio mientras se muere. Yeah. Entonces, yo creo que lo, el resto de empresas no van a usar eh, servidores de Google porque las empresas que realmente se están dedicando a Cloud Gaming utilizan los suyos propios. Hasta Amazon, que me puedes llegar a decir Amazon Luna, que es, es, es madre mía lo que es, en fin. Eh, Amazon quiere abarcar todos los, to, to, to, todos los puntos y flancos posibles y por suerte hasta ahora le está yendo bien, pero Amazon Luna creo que está siendo un fracaso. Eh, hasta Amazon... Tiene sus propios servidores obviamente para sí. esto, para a, esto específicamente, pero que es, a, es Amazon, sí, vale, sí, sí pero, Amazon pero que es, Sony también y Microsoft también, que son sí. los tres grandes que están haciendo sí. el tema de juego en la nube. Entonces, más allá de ellos, ¿quién se va a plantear siquiera crear un servicio de juego en la nube? Depende. Además, teniendo en cuenta que todas las empresas de videojuegos, ya ni siquiera grandes, sino de tamaño intermedio, están siendo compradas, adquiridas y absolutamente, mmm, es que no sé cómo decirlo, masacradas hasta cierto punto porque están haciendo un, un están haciendo las empresas grandes de videojuegos están haciendo un jaren la santa inquisición no, no. la no, no. de me, las haciendo empresas haciendo de están haciendo un haren de empresas el, el, siguiente, el siguiente concepto la vida real eh, intercambio de dinero eh, eh, compra-venta de empresas y tal en la mente de Gaiska está viendo una guerra civil por las no, empresas no, no, no lo es lo es o sea, no. a fin de cuentas están intentando monopolizar de una manera súper absurda es, es un sector que está replegando, replegándose porque entre otras cosas la, eh, la Fragmentación en ciertos sectores es insostenible a largo plazo. Pero se está fragment... o sea, se está replegando porque a los grandes les sale de los cojones, claro, no porque los pequeños claro, quieran. Claro, pero es que, vamos a ver, los... primero, los grandes compran, pero los pequeños venden, ¿eh? Claro, venden porque es lo único que pueden hacer. Claro. Esa es la gracia, claro. o sea, quiero decir, no están dejando margen a... Pero es que es el mercado, amigo, <risa> quiero en decir. Fair. para el que no tenga buen internet para jugar en la nube, eh, tenemos una noticia que les podrá interesar... Entonces sí, vamos a hablar de gráficas. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de gráficas y vamos a hablar... Eh, todo esto, Todas estas noticias me parecen viejas, Gaiska, ¿por qué...? ¿Viejas? Sí, hemos hablado de esto en otros sitios. En Gaming Room eh, o sea, eh, hablamos de esto, sí hablamos de esto, ¿no? Y hablamos en plan de que iban a salir... Antes con... de que saliesen. Es que en ahora el... tenemos la data, eso es. Íñigo. eso es sigues bajo de hecho tenemos no lo que pasa es que me tiro para pa atrás pues tírate eh, tenemos literal mira ya está solucionado Ponte recto, tenemos tenemos no tenemos literalmente imágenes que mostrar Inigo de manera vale, inédita en pues, este programa pues eh, ya que las tenemos para mostrar vamos a contarlas eh, Nvidia por fin ha presentado la serie RTX eh, 40 mm con una arquitectura nu nueva que se llama Ada Lovelace Ada Lovelace por pues eh, si no lo conocéis la supuesta primera informática del, del mundo de sí. la historia ¿qué cojones es el DLSS3 Isca? vale es trazo de rayos básicamente bien ray tracing mucho ray tracing por todas partes básicamente es. ray tracing y básicamente nos han presentado dos modelos que son el RTX 4090 y el RTX 4080 la RTX 4090 supuestamente duplicaría el eh, rendimiento de la 3090 Ti. Y eh, voy a ir poniendo la grafiquita Ahí para eh, cuadriplicarlo con el modo Overdrive. Esa, oh, es esa, esa es la gracia de este sistema. Porque, o sea, como tal, dijeron: No, la 4090 puede duplicar el rendimiento de la 3090 Ti. Pero teniendo eh... en cuenta los precios que manejamos y el tiempo que ha pasado, un por dos no es suficiente. Entonces, ¿qué han dicho? Sí, modo Overdrive, que es el DLSS 3, eh, pero mejorado. Y es un sistema, una tecnología, a la que se tienen que meter como tal los juegos y tienen que programar con DLSS 3 y con todo lo que haga falta. ¿Qué pasa? Se supone, y digo se supone una vez más, que con este sistema, con el DLSS 3 eh, activado y con el modo overdrive, son capaces de cuadruplicar el rendimiento en determinados juegos. ¿Sabes qué pasa, Isca? Que es que yo ya no me creo nada. Ya, Porque yo tampoco. Sea... Por eso he dicho supuestamente. <risa> es decir, todas estas gráficas tienen siempre lo mismo. Aquí hay 0, 1 por, 2 por, 3 por y 4 por. Correcto. Eh, números. Datos, o sea, quiero decir con qué los tienes con... debajo. Sí, sí, no, ¿qué que qué debajo. ¿Qué ¿Tienes debajo? otra imagen después con las especificaciones sí, sí. No, de la gráfica? No, no, no, no, especificaciones de gráficas, no, quiero decir, estas pruebas, ¿cómo se han hecho? ¿Cuáles han sido los ajustes de los juegos? Eh, los mmm, tienes también no en sé, el guión? Temperaturas, los... velocidades. Eso algo. no, pero lo tienes en el guión. Al... Quiero no, que lo que yo quiero decirte sí, es que el en... ¿Qué no, que es que no hay que no está en el guión. Que estos benchmarks Siempre les pasa lo mismo Y es que están haciendo un Apple sin ser Apple Que es que no hay datos No hay números que yo pueda comparar Eso es porque no te has visto y el evento no me lo puedo creer Eso es porque no te has visto el evento eh, Vamos a ver los datos Los datos que sí tenemos sí. Tenemos las especificaciones de las mm, Tres tarjetas que eh, Se supone que van a Presentarnos de salida La 4090, sí. la 4080 de 16 GB Y la 4080 de 12 GB Gigas, ahí tenéis los numeritos, muy bonitos todos. Eh, notarse 24... que el aumento de, de núcleo escuda es absolutamente exponencial, eso lo primero. Y notarse también que la frecuencia del reloj, el, el boost clock, baja según sí. subes en, en. Sí, porque, en este amigos, simultaneidad y esas cosas. Correcto. En cualquier caso, 24 GB, 16 GB y 12 GB. Eso base... ha sido muy criticado. La más tocha van a ser 1599 dólares. Unos 1900 pavos a cambio. Eh, intermedia van a ser 1200 dólares. Unos 1500 a cambio. <risa> es, como, es como Pepito grillo Y la de 12 gigas van a ser 900 dólares. Unos 1150 al cambio Perfecto <risa> eh, Fechas de lanzamiento En octubre de, En el, el 12 de octubre La 4090 Y en noviembre La 4080 A Envidia le gusta mucho Sacar sus tope de gama Antes que el resto Para que la gente Se vuelva loca Y las compre Y hacer más dinero eh, y luego aquí pone que Unity y Unreal lo implementarán en DLSS 3, así como 35 juegos que ya lo han confirmado, entre ellos Fortnite, A Play of Tale Requiem, Marvel's Spider-Man Remaster o Cyberpunk 2077. Tenemos imágenes ya del Marvel's Spider-Man Remaster que no tenemos para poner aquí. Pero ¿por qué no? Hasta me haces poner imágenes y no las tengo. No tengo imágenes. Dame las imágenes. A ver, es que no le he puesto las imágenes. No le he puesto por un sencillo motivo, porque como tal, lo, donde lo he visto y donde se puede ver, porque en otra parte no se puede ver, es en los los reels, o sea, no los reels, sí, era, sí, era ¿Los reels? reels en los reels de NVIDIA en Instagram entonces eso es vertical Íñigo difusión de contenido, gracias NVIDIA por darnos contenido a la prensa para eso que es vertical, de <risa> gracias es muy poquito brutal, pero la gracia está en, o sea, por si no lo habéis jugado eh, puedes ir buscándolo si quieres en Instagram para ponerlo Eh, no, gracias eh, si por si no lo habéis jugado el, el Marvel Spider-Man es un jodido juegazo y se ve de la hostia encima y como tal eh, con, con lo que hemos podido ver de, del SS3 Que es una tecnología que realmente se supone Que la idea es poder ver todo mejor Sin que tu gráfica sufra tanto Pues está, está bastante bonito no Que se diga, es, es la idea principal eh, ¿Qué más tenemos respecto a esto? Lo que ha sido criticada El tema de la 4080 Porque en la generación anterior se presentó una 3090 Una 3080 Y una 3070 Que era lo lógico, era lo viable Era lo que tenía sentido uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora no Ahora se ha presentado una 40 90, una 4080 tope de gama, y una 4080 de menos tope de gama. Claro. Porque qué? IDA? Igual de cara. No, o sea, eh... es, ha, sido, ha sido muy absurdo realmente. En, o sea, quiero Nvidia... decir, la gente lo ha criticado porque ha dicho, vas a ponerle más precio a algo que en verdad debería ser un modelo inferior. NVIDIA saca sus gráficas muy alto, como de alto, así de alto, ya está. O sea, es que no, no, realmente no tiene sentido. Lo han hecho hasta ahora con todas sus generaciones y lo van a cambiar ahora, por motivos que todo el mundo desconocemos opiniones, un chernazo mío Mira, yo sinceramente con envidia tengo un problema, es que como pobre de toda la vida Platt, odio cuando sacan nuevas generaciones que valen 7000 pavos de verdad o sea, a ver, que sí, que te puede cuadruplicar el, el rendimiento en Cyberpunk me suda la polla, yo quiero algo ¿sabes? bueno, bonito, barato, sabes que es que al final no puedo pedir mucho porque eh, la gracia de sacar unas generaciones es que tenga mejor rendimiento que la anterior. Entonces, al final, si tienes poco dinero, pues te pillas una eh, 20, 60, una, ¿sabes? De estas y ya está. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿sabes? Eh, yo, por mi parte, mira, eh, yo me voy a conformar con mi 30-60 y voy a vivir feliz toda mi vida. Eh, 30-60 que montamos juntos, qué bonito. Sí, efectivamente. Bonito. La montamos juntos sin camiseta mientras yo estaba enfermo. En Literalmente. Mi casa. Imagínate. Sí. Literal, qué, qué bonito día. Eh, es el, el planning de una amistad eh, en su máxima expresión. Absoluta y máxima. Eh, un tanto muy erótico, <risa> se ha quedado también. Te o sea, digo. Bueno, vale, si quieres pensarlo así, <risa> no, igual, no, pero A ver, pero vale. no, eh, no, no, no. Ha sido más brutal porque, mira, estábamos armándola, ¿vale? Y les quedamos sin destornilladores. No, no, no, no nos quedamos sin destornilladores. O sea, es no que tenías. él no tenía destornilladores. Perdona, <risa> mío, perdona. Bueno, no tenía destornilladores, ¿vale? Y pillo y digo, bueno, Gais, Gais, en plan, tú me vas a pedirle un vecino y no pasa nada. Y yo tengo malas experiencias con mis vecinos y digo, bueno, no, no sé qué tal. Lo, la cosa, que digo, bueno, vale, bajo, eh, voy al piso de abajo y como no conocía a ese vecino de nada, pues le pregunté al lado, que sí le conocía, que es una viejita, ¿sabes? Que es palita y tal. Y no estaba. Entonces, eh, escucho que en el soporte al lado había música de fondo, ¿vale? Y digo yo, va, de una, a darle. Y toco, el timbre, crackheads. <ríe> toco el timbre y sale un pavo en un, en un mítico jersey de Navidad, un delantal y en calzoncillos a decirme: Hola, ¿qué pasa, tío? Y yo: Hola, me dejas un destornillador. Va, se va bailando, en plan, o sea, todo esto, en plan, el tío sin pantalones, ¿sabes? Eh, se va bailando, me trae una caja, todo ordenada, ¿sabes? Todo bien ordenada con sus destornilladores y tal. Me la da y dice: Bueno, eh, ¿me la bajas no Yo, sí, de una. Y el no se yo, bueno, vale, tío. Y toma, así acabamos toma. de montar la torre. Sí, sí, que por porque... cierto, se nos ha olvidado conectar eh, eh, las LEDs y el ventilador. No, el la ventilador la el ventilador fue como tal. Porque <ríe> como no sé exactamente cómo funciona. O sea, su torre, es contexto, su torre se parece muchísimo a la mía. En general, en componentes. Eh, ¿Qué pasa? Que como es, son un poquito raritas. Porque tenemos la. la joder, la Lynx. Eh, la Lynx de Nefortec. Entonces, eh, como la caja esa es un poco rara. El ventilador y las leds, en principio, hay que conectarlas directamente a fuente de alimentación. ¿Qué pasa? No sé cómo. Entonces, mmm, XD. Es un poco lo que falta. Y las leds de delanteras, pues me las son un poco. Pero es sí que es verdad que yeah. el ventilador, por, por tema de ventilación, sí. estaría gracioso sí, que estuviese conectado. ¿sabes? Claro. Pero sí, ese es un poco el contexto. Eh, más contexto. Íñigo, tenemos imágenes del Spider-Man. Eh, sí, estaba intentando ponerlas en una interfaz que no fuese mm, basura, que es básicamente la de mm, eh, Instagram. Twitter, o sea, eso, está pero, eh, bueno, pues aquí están. Aquí para que veáis cómo es realmente el, el, el Spider-Man. Estáis viendo que es, es absur está absurdamente bien hecho. ¿Tú juegas, eh, Literalmente, sí. Si si puedo, es si que Tengo todos los logros, trofeos y todo lo que se puede tener del Spider-Man PS4. O sea, lo tengo todo. Es, es muy absurdo. Este juego. O sea, este juego es precioso y honestamente. Que le hayan decidido remasterizarlo para PC es algo que me hace mucha ilusión Porque en el momento en el que Play ha dicho Nah, ahora que hemos implementado nuestro Game Pass Que dijimos que íbamos a implementar También vamos a portear nuestros juegos a PC Que dijimos que no lo íbamos a hacer Y, y realmente es, es, es un Sony juegazo Y la más. gente la gente merece que en, en Next Gen Y no solo en Next Gen, sino en Next Gen de gráficas también <coughs> Es decir, en componentes de ordenador Que se pueda jugar a esto a una resolución Y a unos FPS muy absurdos O sea, la gente lo merece y bueno, ahora toca hablar sobre la filtración de GTA VI, que joder, la que se ha liado en Twitter estos días, chaval, te flipas, o sea... Es una locura. Bueno, eh, eh, para resumir un poco, porque la mayoría ya lo sabréis, porque esta noticia vamos eh, ha reventado el mundo del gaming, pero en plan brutalmente. Ya que, o sea, eh, no, creo que no me arriesgo para nada en decir que GTA VI es el juego más esperado, incluso de la historia, diría yo, eh. Nah. Sí, no, no, no, no me vayas con. Compite nah. con Cyberpunk. Nah, Cyberpunk nah. me suda la polla completamente. Ya, pero que, es que el problema nah. es que Cyberpunk no lo lanzaron. Pero si Cyberpunk nah. no lo hubiesen lanzado, ya, ya, estaríamos ya. igual. O sea, quiero decir. Ya lo sé, pero joder. De hecho, ya, hubo citaciones no, de Cyberpunk. Ya ya lo sé, ya lo sé. y O sea, pero no me puedes comparar el lanzamiento de Cyberpunk con el lanzamiento de GTA 6 que se va teorizando desde 2015, de 2016. Sí, Todo porque, el mundo está esperándolo. Mira cómo te interesa el dato. Sí, porque Rotter es tú una tú puta que entregaros sacó hace 3 años. Bueno, tampoco te flipes. ¿eh? O sea, no, te estoy A diciendo ver, realidades. Nada. ¿Cada cuánto salen los GTA? Ya está. Ya, pero joder. En fin, se han filtrado 90 vídeos y... ¿Qué caso? No sé, es que yo, yo flipo, tío. Un pavo de 17 años. O sea, menor que yo, tío. Que, que yo tengo 18, ¿sabes? Un... Un... Un... ¡Ah! Eh, un pibe de 17 años eh, ha decidido filtrar todas estas imágenes... Y bueno, nada, eh, de hecho pidió una cantidad de dinero, una suma de dinero para eh, revelar el código del juego de GTA 5 y de GTA 6, sí. lo cual eh, por decir eh, podría joder, por ejemplo, por ejemplo, GTA Online. GTA Online sería la mierda. By the way, los programadores harían de todo, o sea, eh, usarían a GTA 5 como un trapo, o sea, te lo juro. Sí. ¿eh? By the way, eh, el tema este, no sé exactamente cuántos gigas fueron, han sido 90 vídeos en sí, principio, sí. no sé cuántos gigas fueron, pero supuestamente el pavo de 17 años, porque. This is America, Tongan Chuslipina, o sea no, quiero eh, decir. no, Es un tío de London, ¿eh? Es, un, Londres. Tío, ¿es un tío de Londres. De Londres. El, o el mismo si que, ya, que hackeo, entonces, hackeo, entonces hackeo lo que yo está mal. El mismo que Uber, de hecho. Sí. Eh, es un grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero sé que es un grupo de hackers. Es, que, es verdad, de ese grupo hablamos en su momento. Esto lo comentamos en Sarensear pasa sí, no es, es que no me. Este ni caso. De me, de di me dijo, confirmó o no, confirmado el vídeo. ¡Pum! Comunicado de Rockstar. Y sí, el, el, comu el, el comunicado de Rockstar de que habían sido hackeados, sí, pero no sabía que el power ah. era de Londres. Eh, Solo que no sabía. Os, os digo también que los vídeos, en fin, son algo rollo, esto que estáis viendo en la claro, pantalla. Es una es, o sea, pre-alfa. Es, es una, pre, es, es, es una pre pre pre pre, pre, -pre, -pre pero, pero poca broma, que es, estas imágenes son el desarrollo durante 2018, ¿vale? Sí. Y poca broma, porque ya se ve como un puto juego de Ubisoft, ¿sabes? O sea, también te. Ten en, cuenta, ten en cuenta una cosa muy graciosa y es, claro, estamos comparando, porque la gente realmente lo que está haciendo o es sea, así, no, es que buah, es que el GTA 6 parece súper realista. No, perdona, lo que pasa es que, al igual que haría una persona lógica, lo estás comparando con el juego previo. Y el GTA claro. 5 es de 13. Mil... Entonces, eh, el GTA 5 tiene gráficos yeah. y animaciones de 2013. Entonces estás comparando algo que se ha empezado a desarrollar en 2017 o algo así, con algo que se desarrolló en 2013. O que se lanzó en 2013 y se desarrolló en los no, años no, no, no, no, previos, quiero decir, obviamente tiene no, no, gráficos mejores, porque tiene tecnologías mejores para hacer esos gráficos mejores, es lo que hay. No se acerca ni de lejos, al menos por el momento, a la cosa más realista que existe, o sea, me quedo no, con el Marvel's Spider-Man que acabamos de ver. Eso, pero no, claro, es que estás comparándolo con el GTA V. También te digo... Poder respirar, guys, que no. por favor, pero Ha habido un montón de polémica, en plan, por las filtraciones, y no porque los hayan filtrado, sino porque la gente dice que se ve como el culo el juego. O sea, bueno. eh, claro, o sea, porque es una pre-alpha. Pero, pero que la gente no lo entiende, que la gente no lo entiende, que han tenido que salir compañías de videojuegos a publicar cómo se veían sus juegos en pre a eso, fíjate, fíjate plan... que eso, a eso es lo que te iba a decir, ¿por qué? Porque se ha hecho muy famoso una tendencia de Twitter, que es que los desarrolladores de juegos están publicando eh, vídeos e imágenes y demás en las que ponen, entre, entre comillas, eh, los, eh, los gráficos son la primera cosa que está terminada en un juego Porque hay gente que espera, cuando seas una pre alfa Que los gráficos estén de la hostia O sea, es Pero tipo, los no, gráficos es lo único. los gráficos tienen que estar bien que los Y los luego el resto, eh, ya si eso, te, te, o sea. te preparas No, o sea, es precisamente al revés Quiero decir, literalmente, en un juego Lo que necesitas es que la funcionalidad vaya bien Lo primero que necesitas es, por ejemplo, que el personaje No se bugue contra el puto suelo o la ciberpunk claro. O sea, necesitas que el personaje no se bugue contra el juego Antes de tener un personaje Si tu personaje es un cuadrado negro pero no se buguea contra el suelo, enhorabuena, lo has conseguido, ¿sabes? Y luego ya te encarás del resto. Y hemos visto vídeos, he visto vídeos de la Eterna Noctis, he visto vídeos del mikan The witches Mountain, he visto vídeos de muchísimas cosas, yeah. teniendo unos gráficos de mierda, porque eran una pre-alfa, y mira que estaban haciendo pruebas. Estaban haciendo pruebas casi todos de físicas y de animaciones, porque es lo que necesitas tener realmente, que el juego funcione, y una vez funcione lo pones bonito. Mira, o sea, os, os, os pongo aquí un poco de. de ahí está, de, de mira, que esto es el control. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Dead Space, la pinta que tenía de Dead Space... El personaje estaba pulido, pero el en interior en no. En momento... Es lo que suele pasar. Era, ya está, es lo lógico. Esto. Ya o sea, está. Eran putos cuadrados. Porque esto es un entorno de debug. ¿Qué, qué, ¿Qué más tenemos? No. Eh, el culto de la... El culto de la... Míralo. O sea, son muñequitos ya. que se sí, mueven. Sí, sí, que, que, o sea, que como tal, los gráficos al empezar o sea, son so, lo de menos. O sea, mira, planteaos una cosa. Es, ¿Esto qué es? Esto es control. Pon control, control, pon el control, pon el control, pon el control. El control lo he jugado yo. El control se ve de la hostia. O sea, el control tiene un nivel de, de física mismo, y de no, todo impresionante. El vídeo ah, cargado en la mierda, pero... pero el control como tal, video se ve de, de la hostia. O sea, os si sí. fijáis aquí lo que se ha sí, desarrollado sí, es el personaje, súper básico. Mira, cajas que pone Throw Me, ya está. Pues, pues lo que necesitan es Mirad Miras son las balas O sea, quiero decir, no O sea, planteaos <risa> una cosa Los juegos ya. No están desarrollados desde el momento Uno, la gente quiere que según muestras algo del juego ya, Que ya, sea ya. una pre alfa y que sea el juego final No Y, y bueno, para continuar con el GTA 6 Porque nos estamos desviando ya un poco Porque a ver, si sí es verdad, sabes La gente es una cagada Pero bueno, es lo que hay Y nada <risa> para... Hostia, este, este me gusta, me gusta <risa> demasiado es <la> de, Esto <risa> era al principio Y esto era al final Claro <risa> pues o sea, sí, sí. Pues yeah. sí la, las cosas funcionan así, chiquis. Es lo que hay, es lo que tiene. En fin, y bueno, los protagonistas de GTA 6 que ya se han liqueado, vamos. En fin, son Lucía y Jason. Y bueno, tenemos sí, imágenes, sí, tenemos, tenemos imágenes. Tam tenemos también imágenes. Que, eh, bueno, escúchame, sí. escúchame, escúchame, escúchame. <ríe> o sea, tú me dices que esto es una foto de un pavo de verdad. Y, y yo, yo te digo, sí salvo por la raya azul, del versátil. Salvo, salvo por la raya azul, Hombre, que realmente de cuello para abajo está un poco más pixelado, pero yo me fijo en la cara y era la de. ¿Y este tío quién es? ¿Y por qué está tan bueno? O sea, no entiendo nada. Es, <risa> no sé es, nada. es muy absurdo. Es muy y bueno, absurdo. nada, están inspirados en Bonnie y Clyde y bueno, como ya sabemos, uh -huh. como ya pilló Rockstar de costumbres serán ambos jugables, como en el GTA V, vamos, es que podías cambiar de personaje. Y bueno, y de hecho, es la primera vez que gente da cuenta con, un, con una protagonista mujer. Y quiero remarcar una cosita muy importante, y es hasta ahora, si no me equivoco, en el GTA V lo que teníamos era en el mando de Play eh, vosotros, por si no sabéis cómo es un mando de play, tienes a la derecha cuatro botones, a la izquierda tienes la cruceta de, de cuatro flechas. Sí. Si no me equivoco, en tres de las flechas están las personajes. entonces elegías... No, no, a quién no, no. Está, en plan, le dabas a la flecha de abajo sí. y luego con el joystick elegías qué personaje quieres. Vale, pues ahora ha cambiado. Ahora directamente, claro, dando la flecha de abajo, cambias entre uno y otro claro. porque no son más que dos. Lo cual nos permite más utilidad de botones. Sí, y nada, y eso. Están inspirados en Body Clyde y bueno, ambos eran a jugables. Luego, esto es algo que a mí me encanta porque no sabéis... Cómo me flipa el GTA Vice City Resulta que está inspirado en Vice City o sea, Perdón, inspirado no Que que toma, que toma lugar en Vice City Pero no en los años 80 Como eh, yo hubiese como pensado Como el GTA Vice City Ya Está inspirado en la actualidad Lo cual está brutal O sea, a mí me flipa Vice City lo juro, Es una de las ciudades que más me flipa de los GTA Quitando también Liberty City eh, Yo, aunque soy un fan of the GTA V Prefiero todas las ciudades antes que Los Santos. No me gustan Los Santos. No me gusta nada. A ver, Liberty se puede, se puede la comprender. La se puede comprender. Además, Los Santos es verdad que tiene una distribución muy, muy estúpida. Pero, ah. o sea, es, es, está guay porque es muy buena copia de La Ciudad de Los Ángeles. Sí, ¿sí? claro. Fáciles. Claro, sí, sí. Pero, bueno, y eso. Eh, bueno, eh, han dado imágenes de cómo se vería la ciudad y tal. Y, bueno, se pueden ver cárceles de metro y cosas así. Es. Eh, o sea, no nos lo sacamos de la manga. Es que lo sí. ponen en el juego. Y bueno, ya hay un listado completo de armas Que básicamente son casi las mismas del GTA sí. Quitando alguna que otra, por ejemplo La de, la de arpones y tal Eso lo he puesto en el guión porque me parece super es Un arma de arpones Sí, sí O sea, fuerte. yo creo que eso le, que le puede dar mucha jugabilidad O sea, puede, puedes hacerte tipo una grappler O puedes ah, hacerte no, al mismo no, no, un, no, atraer no, enemigos No van a ser eso A lo mucho yo creo que igual me vuelven a meter las armas memes Rollo que, eh, por ejemplo, tenías un spray Que le podías hacer a la gente así, tío En el GTA San Andreas Ah, sí, me acuerdo <ríe> Es que justo lo vi, vi a un, vi a un pavo jugándolo con, con Moz de Touhou. Qué grande Literalmente. Y bueno, y eso, que tenías un spray, por ejemplo, en las primeras versiones del GTA 5 en, plan, en la pre alfa había modelos de un skate con el que podías esperarle a la gente con un puto skate, o sea, brutal. Y nada, poco más, eh, los vídeos filtrados, pues eh, como todo el mundo esperaba, eh, han sido retirados de toda la plataforma. Y como tampoco queremos que nos banen pues no los vamos a mostrar. Efectivamente. como que, no? que no? Si yo los tenía todos preparados. No los vamos a mostrar No, no, no los vamos a mostrar. Y bueno, gente, como nueva noticia, otra vez la presento yo, porque sé que me queréis mucho. Correcto. José, te queremos. Eso es, eso es técnicamente correcto. Vamos a hablar sobre la E3 presencial, que sí, tenemos E3 para junio de 2023. Se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de junio en el Convention Center de Los Ángeles. Para, para, para. ¿Qué pasa? Para, ¿Qué pasa? Mi gracias. Pasa? José, aquí y ahora. Yo. Yo voy a cubrir el E3 del año que viene. Vienes, vale. hecho. Siguiente. <ríe> Está grabado Vamos no Que eso. alguien saque un clip de eso No, ya lo he sacado yo Gracias No te preocupes También te digo una cosa También te digo otra cosa Me, Mi cerebro acaba de estallar Porque era la D Pero el E3 no se había cancelado ¿El había de este sido año? Sí, repetido. claro Sí, el de este año, sí ¡No puede dar marca con la vida! Pero da igual O sea, sigue habiendo mil presentaciones de videojuegos de merda, Así vamos. que es que elegir una por la otra Ya, ya, ya y bueno, y eso, que va a ser presentado en el Convention Center de Los Ángeles, aunque las primeras presentaciones harán comienzo el día 11. Las primeras, pues, serán vía online, pues, ya, ya que la ESA, ESA, -E para los amigos, ha puesto la por ESA. un formato híbrido, rollo que eh, está implementándolo mucho en las ferias de videojuegos, y es para no hacerlo todo presencial, pues, así es mitad, bueno, no mitad, pero sí pones un plan, eh, un 10% de lo que es la presentación, lo pones en, en vía online, ¿sabes? Para que sea mucho más accesible. Uh -huh. Y luego en el, en el formato presencial Habrá días de empresa Y días para fans En zonas separadas Y con objetivos Totalmente diferentes En plan eh, Por ejemplo Del 3 al 15 eh, Son días de empresa Y el 15 al 16 Pues son E3 Gamer Days O sea para los fans Panansirius Apunta <risa> Y bueno eh, El organizador principal Es Redpop. Y tenemos un tuit De ello Ahí sí, está Lo estáis en, es, en pantalla Ahí estábamos viéndolo Como el E3 an event from Redpop Directamente O sea tal cual La e ha dicho ah eh, o pa'lante es, Escúchame Redpop. Ahí o sea, no pone poop. Creo que pone riz. Riz poop. Riz, riz pop. Riz pop. ¿Ve? ¡Ah, toma! Íñigo, psicología inversa. Ah, riz pop. Eh, pues sí. muy bien. Eh, tú emites... No, esto como, como era... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, es, viernes, ¿eh? cerebro. es que no, no sé qué era... Es viernes y está afectado. Había un meme que era tú haces no sé qué, tú haces no sé qué. Bueno, eh, que tú emites el 3 tú emites el 3 yo emito el 3 Vámonos. Va. Ha quedado como la mierda ¿Sí? esta transición. Dale, Gaisca. Eh, ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Esta noticia me hace mucha gracia y me hace muchísima ilusión. Así que vamos a, vamos a darle un poquito de paso. Bungie ha recibido una contrademanda. Y ahora es cuando vamos a explicar eh, qué significa todo esto. Como tal, eh, el estudio Bungie ha sido denunciado por parte de un vendedor de software para cheating. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos contrademanda? Si decimos contrademanda, obviamente es que Bungie ya denunció a ese estudio eh, Bueno, a ese vendedor, perdón El vendedor le acusa de haber hackeado uno de sus ordenadores Del que habría obtenido sin permiso una serie de documentos para incrementar su vigilancia Sobre precisamente el vendedor de cheating eh, En 2021 Bungie denunció al portal Eh, No lo busquéis y a Phoenix eh, Digital Group, que es su propietaria en este caso, por crear y vender software que facilita las trampas. Ponía trampas en la página web, lo he puesto, pero es que chips quedamos a mejor. Sí. En Destiny 2. Mal, mal momento para cargar Destiny 2. Eh, en este impresionante y nada esperado giro. Ha cogido a Yankees y ha dicho, ah sí, pues te un sello también, alegando la ilusión de la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA o la DMCA, que le he dicho a Borja, a ver si nos puede explicar lo que es, pero desgraciadamente no la conoce. Eh, la ley estadounidense que prohíbe la producción y distribución de tecnología que permita evitar medidas de protección del copyright. Es algo relativamente muy complejo. Eh, ¿Cuál es la gracia? Que un sistema que está implementado en Destiny 2 y que aparentemente esta gente es capaz, no sé por qué, o sea, literalmente lo, los del portal de link son capaces de eh, crear software de cheating para saltarse el, las cosas del juego, pero no son capaces de ver esto en el código fuente, pues aparentemente un sistema implementado en Destiny 2 permite al juego acceder al ordenador de la persona que está jugando si se detecta que está haciendo cheating, que, que, que tiene software de cheating, sí, sí, sí. y es precisamente ese sistema el que van ya ha utilizado para poder acceder repetidamente al PC de uno de los empleados de la empresa durante 2000 durante entre 2019 y 2021 para poder finalmente sacar conclusiones de que estaban creándolo y vendiéndolo y poder denunciarlos y entonces cuando estos amigos han, han dicho ah no pues sí pues eh, DMCA qué pasa que hay una movida super turbia de por medio que no he entendido y por eso no la he puesto que es eh, que están básicamente denunciándolos en un contexto de la ley anterior, antes de que se hiciese una actualización, y por ello es por lo que pueden aplicarla, porque si no, técnicamente no podrían. Un poquito de melodrama. Entonces, sí, ¿eh? Es un poquito muy estúpido, o sea, porque cuando, como que cuando se llevó o sea, a cabo la denuncia, este, o sea. cuando se llevó a cabo la denuncia se hizo bajo unas determinadas condiciones, y ahora como esas condiciones han cambiado, esta contrademanda es viable. a ver sí, Pero sí, como sí. la denuncia ya se inició, y como el proceso ya se inició con la ley antigua, lo están haciendo en esa ley antigua. Claro, es que se supone uno de los principios del derecho que ahora vendrá Borja Arbosa a decirme que, ¡Borja no, que no tengo ni puta idea que me cae en la boca uno de los principios del derecho es que tú en cada momento actúas con las leyes del momento entonces no se te puede juzgar eh, bajo una ley posterior si los hechos son con una ley que se aplicaba en ese momento y es por entonces, eso que Bandi este... es y eh, pudo denunciar al portal y el portal ahora ha podido denunciar a Bandy claro pues todo ese baile de legislativo ejecutivo judicial pues eh, viene por ahí eh, un baile muy bonito y que... Muy estúpido. Eh, eh, pff, tampoco es que nos guste bailar mucho. O sea, ¿quiere decir qué? qué, qué decimos de esto? ¿Qué decimos de esto? No, es que, macho, a mí me había hecho ilusión que, que Borja nos hubiese podido mandar un audio explicando el, el asunto. Pero es que realmente me hace mucha gracia porque es muy absurdo. O sea, quiero decir, hasta ahora las denuncias por tema de cheating se han llevado a cabo, sí. Eh, Rockstar acaba de... de... ...arrestar a este pavo de 17 años... ...que tiene 17 años... Eh, ...y cosas así... ...vale, pasan... ...pero una contrademanda... ...de un estudio que literalmente... ...y te lo dicen ellos porque lo puedes ver... ...en su portal... ...venden cheats para Destiny... ...hola... ...o sea, quiero decir pues, Hostia. Estamos? pues ¿Qué, ¿Qué opinamos, José, de esto? Estamos. Eh, no sé qué quieres que te diga la verdad Me parece totalmente increíble ver, o sea, literalmente. Es, es completamente surrealista <risa> Lo que está pasando aquí en plan Es una demanda totalmente absurda o sea, Y sobre todo para Destiny 2 ¿Quién juega a Destiny 2 en 2022? A ver, no, sí, lo juega la gente o sea, Pero porque han, han vuelto a sacarlo en mil sitios ¿Qué? Spoiler, Destiny <risa> no, no, no, no. no, 2 no, no. salió en Stadia ¿Qué, Stadia? Correcto <risa> Eh, algún día les contaremos a nuestros hijos el mito de Stadia. ¿En qué Stadia? Pues... Eh, la... Stadia en el cementerio, ñigo. Vamos a hablar de algo que ha sido también muy controversial, pero que tampoco lo ha sido hasta el punto hasta el que haya habido un Change.org. Eh, los juegos de PlayStation VR no son compatibles con la segunda versión de este modelo, con el PlayStation VR 2, que son las gafas de realidad virtual de PlayStation 5 en este caso no solo afecta a los compradores por, ah, no, me tengo que dejar más pasta en las gafas y en los juegos de las gafas, sino que también afecta a los estudios, porque obviamente van a tener que desarrollar adaptaciones específicas. Es decir, eh, como tal ha venido el tal eh, Hideaki Nishino, que es vicepresidente senior de experiencia de plataformas de PlayStation, ni idea, y ha anunciado en un podcast oficial de PlayStation Blog, ojalá, eh, esta noticia, alegando que las nuevas gafas de realidad virtual están diseñadas para ofrecer una verdadera experiencia de realidad virtual y explicando así la complejidad de implementar retrocompatibilidad. ¿Cuál es el problema? Que PlayStation VR tiene unos sistemas para darle a entender al juego, pues eso, el, el feedback que se diga, que te, que te da el mando, que te dan las gafas, que te da todo, es de un tipo. El PlayStation VR 2 tiene otro tipo de, de sistemas. La vibración es diferente, se han implementado nuevas tecnologías, entonces eso hace imposible que puedas coger un juego y jugarlo directamente en otra plataforma porque había un juego a lo mejor que utilizaba un sistema de vibración o un sistema háptico, un sistema de lo que sea que es inexistente porque ha cambiado. Ya no es cuestión de que se haya actualizado, sino que ha cambiado. Estos esto no son controladores de NVIDIA, gente. O sea, eh, ha cambiado directamente el sistema entero y por lo tanto ya no puedes utilizar ese sistema y no funcionaría si lo hicieses. Entonces, en lo que están trabajando la mayoría de los estudios no es ni siquiera en crear un juego para Next Gen, en crear un juego, o sea, en su juego anterior, crearlo para PlayStation 5. No, sino simplemente hacer un port en el que las asignaciones que estén puestas de, de feedback de los mandos estén actualizadas, es decir, si ahora el método de vibración es diferente, el método háptico es diferente, lo que hacen es cambiarlo en ese, en ese sistema. Eh, varios estudios además están desarrollando las versiones de PlayStation VR 2 de sus juegos, y mmm, como tal, las nuevas gafas de realidad virtual van a llegar a principios de 2023, así que todavía los juegos que están a día de hoy eh, modificando el tema de, eh, pues eso, los asuntos de, de PlayStation VR, van a poder lanzar sus juegos directamente de salida. Porque se esperan para PlayStation, o sea, para PlayStation, perdón. Se esperan para 2023, pero todavía no tenemos fecha esperada. Eh, la gente está valorando Q1. Entonces todavía hay margen suficiente para que puedan modificar sus cosas y hacer, aunque sea, un port. Y luego los de Next Gen ya directamente sacarán sus juegos en VR. ¿Opiniones? Es que has hablado tan rápido que no me entiendo. Vale, ¿juegos de PlayStation VR...? Ah, vale, sí, eh. No tiene retrocompatibilidad con Playstation VR 2 Que o la sea, gracia está en por claro. qué Si Playstation 5 sí que sí. tiene retrocompatibilidad Con juegos de la 4 sí. Porque los sistemas ápticos han cambiado y es totalmente entendible. Al final, ¿qué quieres que te diga? Sí. la gente no se puede quejar de algo que es al final ¿sabes? totalmente lógico. Pero. Dice, dice es totalmente entendible. Mmm, José, no te has enterado de nada. Literalmente. Pero de lo Iñigo, que me ha dicho, sí. Iñigo, ¿tú qué opinas de esto? O sea, quiero decir, ¿vas a tener eh... posiblemente que dejarte otros 350, 400 pavos en las gafas más los 60, 70 pavos sí, de los juegos efe de. Efectivamente, de los 350 pavos que no me he dejado más los 60 euros por juego que tampoco me he dejado. No te rayes, porque, se los deja no, porque no creo es en la VR. O sea, quiero decir, salvo que no Siguientes entrevistados eh, vayan a tope con la VR, yo no. <ríe> pues cual. mira, ya que ahora íñigo el melón, vamos a cerrarlo. Pasamos a la entrevista. Venga, vamos con ello.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 Me viene faltando aquí un separador entre una cosa y otra, eh. ¿Un separador de está? qué? ¿De qué tipo, Íñigo? De que. De ah, separador? sí, es verdad. Sí, es sí, verdad sí, que sí. tenemos que hacer un jingle de promoción de Puit y esas cosas. Ay, de se, se, que... me ha hecho, se me ha hecho error y no sabía por qué. Fíjate. Qué, bien, qué bonito. Oye, no es por eh... Nada, ¿eh? Pero. Me ha parecido bonito el juego. Está, eh, lo mirando, está muy, muy, muy chido. La, está muy chido. Estabas haciendo una entrevista y te lo juro que a mí me flipa ese rollo en plan pixelar con buena música de fondo y tal. Está muy Estoy mirando reseñas y. Oye, igual me lo compro y todo. ¿eh? Está muy, muy bonito. Además, <risa> gente, todo, ¿eh? que son cinco pavos. O sea, quiero decir. Compren. Que son cinco compre, pavos. Compren, señora, compren. O sea, en, en vez de gastarte cinco pavos, <risa> en una caja de cigarros comparte eso. Correcto, <risa> correcto. Así me gusta. Esa es la mentalidad. Vale, pues, eh, como tal, hasta aquí ha llegado este, este nuestro episodio 52. Hasta, hasta que ha llegado lo que ha entrado, porque ha, ha habido mogollón que no ha entrado. Hemos, hemos tenido que cortar. Y fíjate que hoy el guion era cortito, eh, como tal. Sí, sí, O sea, pero, respecto a cantidad pero, no tiene que ser muy luego, cortito. Cuando, ¿eh? cuando te enrollas en el pre, luego... Luego, ¿qué hacemos? Y luego ya luego el hay que cortar el del post, te, señor. te come y ya no, no puedes hacer nada. Hombre, pero es que es bastante gracioso, o sea, quiero decir. El drop siempre está ahí, siempre va a estarlo. Y nos encanta porque hoy es viernes y porque que viva la putísima vida. Let's fucking go. Aquí sí que lo hemos clavado bien. O sea... Que sepan ustedes, por cierto, que ya ha salido Retunto Monkey Island, que lo vamos a jugar el domingo aquí en twitch.tv barra la cosa de la vida. Y la vais a tener... <risa> twitch.tv barra digital. Y lo vais a tener también en YouTube, así que échenle un ojo al primer streaming... Que me muero. de producción. Al primer stream... De hecho sería el segundo, porque hubo un programa hace mil siglos en el que eh, Miquel estuvo en vídeo en un stream. Vale, pero el primer, primer programa es que digital gaming de producción. Efectivamente. Así me vale. Pues mira que hablamos de Miquel, vamos a pasar a los agradecimientos directamente. Muchísimas gracias a Miquel, como siempre, por su trabajo en producción que siempre eh, está ahí para abrirnos la puerta mm, fucking go para abrir la puerta y, eh, y para, para clipear y para, y para más, todo y para más Íñigo gracias por estar aquí con nosotros Ay, de sonido de colaboración de todo de cinco pantallas de no, no ni... hay cama cinco pantallas. Eh, José Andrés gracias por estar aquí con nosotros también por por estar por escucharnos eh, por aguantarme <risa> que es complicado Está mirándote con una cara de decir, eh, colega, que... Literalmente sí. Y eh, agradecer también a, a los chicos que hemos entrevistado, a David y a Inma de Gusarapo Games, eh, que tenéis su juego, recordamos, Riding Magic. De Gusarapo Games. Gusarapo, Íñigo, <risa> <risa> por favor. Gusarapo. Y agradecer a los oyentes, como siempre, que nos apoyáis desde eh, detrás de vuestras pantallas. No, digo. no, no, no, no, no, no, no, no es por el drop, <risa> es porque... Tranquilo, no subas tanto porque no queremos destruir los micrófonos esta temporada, ¿vale? Entonces tú dale, nos hemos a todo el drop. tú ve al final, tú ve al final, <risa> da igual, da igual, tú ve al final, tú di tu frase. Íñigo dice que no vamos a romper los micrófonos, pero si no han roto esta, esta temporada pasada, tampoco creo que rompan en esta. Tranquilito. Eh, entonces, oyentes de Relax. Twitch, de YouTube, de la web, de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e bus donde coño sea que estéis. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y como siempre os recordamos más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y lo que os dé la gana dentro de muy poco. Nos vemos gente.